Era el año 2021, en donde dos loquenderos estaban de lo más tranquilos creando contenido en sus canales, hasta que de un momento se anunciaría un torneo loquendero, y ni cortos ni perezosos decidieron ir allá. Obviamente ambos perdieron, pero durante su enfrentamiento se hicieron amigos en ese momento. Y hoy, aquel usuario hará su presencia en este canal, y de ser parte de esta serie de videos. Muy buenas gatitos de YouTube, les habla Alonso NSR. Después de un largo tiempo prometiendo este video, el día de hoy vengo a traerles a un invitado especial, el cual de hecho es un usuario que conocí en un torneo en donde ambos estábamos participando. Así como escucharon, el día de hoy nuestro invitado es Voltop Fontanero. Hola a todos, soy Voltop Fontanero, y es un honor estar presente en el canal de Alonso God, para una entrevista, en serio que me muero de ganas de empezar con este video. Yo también, así que sin más relleno de Naruto, comencemos xD. Pregunta 1. ¿Qué te inspiró para ser loquendero? Mira pero sin ofender, pero es que hubieron muchos loquenderos que me inspiraron a hacerlo, entre ellos está el antiguo Alanísimo Gamer, Super Wario Man, por su acento algo vulgar y sacado de tono en algunos videos, Sniviman55, y por último James Glob. Pregunta 2. ¿Quiénes son tus amigos en Youtube? Tengo muchos, o eso creo XD, entre ellos estás tú, el Papu Yunkok, Jordan HD 2022, Chucho Whisky, Zora Tops, Gumi Basic, The World of Paco, Arpus Play, Jesse 1810, Hugo TD, Hugo el Loquendero, Weebill Pro 196 y Son Luffy. Pregunta 3. ¿De qué país eres y cuándo naciste? Soy de Colombia, y a pesar de que en mis videos suene como si tuviera 18 años, en verdad tengo 14, ya que nací en el 2008, el mismo año donde salió el GTA 4 y el Sonic Unleash XP. Pregunta 4. ¿Cómo se te ocurrió tu personaje? Tras haber desechado mi antiguo avatar, que era Chaos del Sonic Adventure 1, tuve un montón de ideas descartadas, como Nico Bellic, CJ, o Naruto Uzumaki, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue Mario, y al ver que había poca gente usando ese avatar, me lo coloqué xd. Pregunta 5. ¿Por qué te creaste una cuenta en Youtube? Pues por videos pendejos que veía en 2014 como los de si te ríes Pierdes, y especialmente por las animaciones de ese tiempo, como los Sonic Shorts, también para escuchar música, o para ver los capítulos de Sonic Boom que me los había perdido, en esa época si era vicio a Sonic jajaja. Pregunta 6. ¿Tienes planeado hacer algún proyecto o serie Loquendo en el futuro? De hecho sí, la serie mía de Voltop Ali for está en progreso de hacerla, pero la he tenido que reiniciar debido a que no me gustó el primer capítulo que hice de mi serie, pero te daré un adelanto de mis personajes. Estoy yo, Voltop Shikuri, mi personalidad es una combinación de Naruto y Luffy de One Piece, una persona hiperactiva que le gusta la adrenalina, y algo enojón y que nunca se rinde y da lo mejor de sí. También está Lucario, su personalidad es como la de Zoro Roronoa de One Piece, una persona seria y tranquila, que le gusta ayudar a sus amigos, y de vez en cuando es bromista y muy gruñón. Y por último está Infinite, el antagonista principal de la serie, su personalidad me la saqué de Doflamingo de One Piece, una persona avariciosa y arrogante, que lo único que le importa es ver sufrir a los demás, y piensa que él es superior a los demás, ya que se aferró demasiado a el fantasma, y él no le gusta recordar su pasado. Diría más cosas de mi serie, pero mejor no las digo ya que sería mucho spam. Pregunta 7, y última pregunta. ¿Cómo sería tu último video cuando decidas dejar YouTube? Pues nunca pensé en eso, pero sería un recopilatorio de mis mejores momentos en YouTube, y haciendo una última parodia, donde al final diría, la historia de Voltop el Fontanero ha llegado a su fin, al más puro estilo Dragon Ball GT. Bueno, eso sería todo el video, quisiera mandarle saludos a mi amigo Volk por aparecer en este video, en la descripción les estaré dejando el link de su canal, que por cierto nosotros tenemos casi los mismos personajes, pero ninguno se compara a los míos en cuanto a voces jajaja. Ja, ja. Una última cosa antes de terminar, es que como saben ya empezamos con el mes del terror, así que lo que les puedo decir es que espero que disfruten este mes tanto como yo, porque lo próximo que se vendrá serán videos que de seguro les van a encantar. Y ahora sí, eso sería todo por hoy, y como siempre, yo soy Alonso NSR y nos vemos hasta la próxima.